Bienvenidos a la sección El Emprendedor Imparable, con un servidor, Alfonso Norato. Y de nuevo contamos con mis compañeros imparables también, Luis, Elena y María. Y vamos a ello. Hoy el título y el tema es ¿Cosas urgentes o gente con prisas? Y esto viene de, de una frase que me dice siempre mi padre. Y dice, siempre me dice lo mismo, dice que, Alfonso, no existen cosas urgentes sino gente con prisas. Entonces, me gustaría traer aquí cómo de rápido vamos en nuestro día a día y qué hacemos con las cosas que tenemos pendientes de hacer, con esos to-dos, y cómo las priori priorizamos. Primero, ¿sabemos realmente priorizar? Y segundo, ¿hemos aprendido a decir que no? Entonces, primero voy a compartir en la primera parte de este episodio cuatro partes de un cuadrante del libro Siete hábitos de gente altamente efectiva, de Stephen Covey, que ya lo recomendé en el episodio del emprendedor imparable sobre libros. Voy a hablar de estos cuatro cuadrantes y después me gustaría abrir una pregunta sobre cómo mis compañeros han aprendido a decir que no y cuál es la última vez que dijeron que no. no Entonces, pues, el cuadrante se divide obviamente en cuatro partes, ¿no? Y entonces, arriba a la izquierda está urgente e importante, ¿no? Que es aquello que es importante y es urgente. ¿Cómo lo sabemos? Pues bueno, suele ocurrir cuando hay una necesidad o supervivencia, cuando hay crisis, cuando hay problemas apremiantes, cuando hay un proyecto con fecha de entrega y emergencias, ¿no? O preparaciones en último minuto. Esto es importante y urgente, ¿no? Pero arriba a la derecha está lo importante y lo no urgente. ¿Qué es esto? Pues esto sobre todo está basado en liderazgo personal y planificación. Es algo que está planificado, que requiere una pre preparación, un entrenamiento, un ejercicio, salud, recrear. Y también le enfocamos mucho a relaciones sociales. ¿no? Al fin y al cabo son importantes, pero son urgentes o no. ¿no? Pues la pareja, la familia. Ahora veremos qué hacer en cada cuadrante. Pero este es el enfocado a largo plazo, ¿no? al que hay que dedicar más tiempo. Ya abajo, ya hemos hablado de lo importante y urgente, importante y no urgente, y abajo tenemos lo no importante. Lo no importante y urgente tiene que ver con interrupciones, con juntas, con llamadas imprevistas, con correos electrónicos, con consultas de compañeros, pues puede que no sean tan importantes, pero son urgentes, ¿verdad? Y el último cuadrante es el que no es ni importante, ni urgente, ¿no? ¿Esto qué son? Pues son las banalidades, son el desperdicio del tiempo, son estar en una web sin propósito alguno, desperdiciar horas en la tele, ¿os suena? Desperdiciar horas en las redes sociales, ¡Boom! Este es el que más, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasamos mirando Instagram TV, Instagram Stories, el Reels o cualquier otra um, red social como, por ejemplo, Twitter, ¿no? Vamos, vamos allá. Pues entonces, ¿qué hacer con cada uno de ellos? Pues con el primero, que es el importante y el urgente, lo que hay que hacer es hacerlo, hacerlo ahora. De hecho, un rotario me enseñó, Alfonso, lo que se puede hacer en menos de cinco minutos, hazlo ya. Y la verdad es que esta frase me ha ayudado muchísimo y de verdad que lo intento hacer en mi día a día. Y te invito a hacerlo, oyente que está escuchando esto, si hay algo que puedes hacer en menos de cinco minutos, bam, hazlo ya. ¿vale? Luego por otra parte tenemos lo importante y no urgente. ¿Qué hacer con esto? ¿no? Pues con esto lo que debemos hacer es decidirlo. Destinar horas para hacer estas tareas. ¿no? Lo importante y no urgente. Porque muchas veces posponemos esto porque no es urgente. Pero sin embargo aquí es la clave del emprendedor imparable. Dedicarte también a aquellas cosas que son importantes y no son urgentes. Porque de eso está relacionado con tu propósito, con tu largo plazo y con tu futuro. ¿vale? Pasemos a lo que es no importante y urgente. Esto que no es importante y urgente, si somos líderes, lo que debemos hacer es delegarlo. Si podemos, tenemos un equipo... Que es lo, lo que podemos hacer es delegarlo. ¿Quién puede hacer esto por ti? De nuevo, ¿eh? lo que no es importante y sí es urgente. Vale, ¿y qué hacemos con lo que es no es importante y no es urgente? Pues esto debemos eliminarlo. Debemos borrar esta tarea por completo. ¿Os resuena? ¿Habéis pensado alguna vez cómo prioridadis vosotros vuestro día a día con las cosas que tenéis que hacer? A mí me ha ayudado mucho tener este cuadrante, podéis buscarlo en internet, cuadrante. Stephen Covey, ¿vale? Y lo vais a encontrar. Y esto último se relaciona este eliminar, ¿no? con aquello que no es importante y no es urgente, con el decir no, el parar, el poner límites. De ahí pues voy a conectar con la emoción, el enfado, ¿para qué sirve? Para poner límites, para decir que no. No hay, no hay que enfadarse ¿no? para estas tareas que no son importantes ni urgentes. Pero aquí abro, abro la vida a mis compañeros y antes me gustaría empezar primero con mi experiencia, ¿no? el aprender a decir que no, cómo lo he hecho. ¿no? Sobre todo es porque a mí hay una cosa que, que sigo sin entender, cuando la gente me dice, Alfonso, es que no tengo tiempo. Y claro, ahí me, me pete un ojo, ¿no? Digo, a ver, ¿esto esto qué es? como que no tienes tiempo? Todos tenemos exactamente el mismo tiempo. 24 horas. Ni más ni menos. Lo que hacemos es priorizamos, consciente o inconscientemente en este cuadrante, decidimos qué sí y qué no. Y está bien que no quieras quedar conmigo, está bien que no puedas hacerlo y no pasa nada. Pero no me digas, no tengo tiempo, dime, no es prioritario no, no tengo cosas más urgentes que hacer, ¿no? Eh, dicho esto... A mí lo que más me ayuda a decir que no es enfocar en mi tiempo, cuánto va a ayudar al universo, cuánto estoy sirviendo, cuánto está conectado con mis valores y cuánto también me tiene un beneficio a mí mismo, ¿no? Es decir, poner el amor propio primero y para mí esto no es ego, ¿no? Es, es, es descubrir, ostras, si yo quiero llegar al punto B del punto A, ¿esto me apoya en el camino para llegar al punto B o me lleva al punto D que no tiene nada que ver? Y segundo, ¿cuánto lo estoy haciendo por la otra persona? y realmente si siento hacerlo o no. Y esto que me ayuda es escuchar a mi cuerpo, respirar profundamente y preguntarme dónde estoy y desde dónde voy a tomar la decisión. Y muchas veces prefiero, y esta es la clave para decir que no, no responder en el momento. Decir, oye, me parece bien, gracias por ponerme esto, dame uno o dos días a que te responda. Intento meditar, intento conectar con la naturaleza, intento hacer ejercicio y cuando estoy más tranquilo tomo la decisión con perspectiva. Pues es una persona que se calienta muy rápido, que es una persona que voy muy rápido entonces tiendo a decir siempre que sí. Y gracias a eso eh, he dicho muchas cosas que sí, he aprendido mucho, pero también se afecta físicamente y me he perdido muchas otras oportunidades. ¿no? Entonces, para entrar nueva de bebida en un vaso, primero hay que sacar bebida del vaso. ¿no? Y para eso, la manera de sacar bebida del vaso es decir que no dicho esto, me gustaría abrir un poco a mis compañeros me gustaría empezar por María María, no sé si quieres compartir con nosotros alguna vez que hayas dicho que no o qué aprendizajes has tenido diciendo que no o qué te ayuda a ti a decir que no cualquiera de las tres cosas o lo que tú sientes eh, vale, a ver, ¿cuándo he dicho que no? diría, me gusta más la pregunta ¿cuándo eh, no he dicho que no? porque es lo que más, o sea, decir que no realmente me cuesta mucho entonces, eh, eh, muchas veces creo que no digo ni sí, ni digo tampoco no, pero cuando no digo nada, que lo neutro a veces, bueno, es un debate aparte, ¿no? Eh, que es lo, la neutralidad. Pero cuando no digo nada, a veces, muchas veces se toma como un sí, ¿no? O sea, como quieres hacerlo porque no has recibido respuesta. Y esto pues lo enlazo mucho, por ejemplo, con mi relación con eh, redes sociales, por ejemplo, eh, Whatsapp, ¿no? Eh, yo lo noté mucho en cuarentena. Eh, llega un momento en el que empiezas a recibir muchos mensajes y ya los dejas estar, no los dejas parar y se quedan ahí, acumulados, porque hay muchas personas eh, pero realmente a lo mejor te importan muy pocas ¿no? y al final a mí lo que me pasaba, por ejemplo, era que empezaba a acumular personas y las personas importantes también se quedan acumuladas, porque yo ya me bloqueaba, no, no sabía decir no, no sabía decir hasta dónde, no sabía priorizar, no sabía decir qué personas son las que realmente quiero en mi vida, qué personas son las que quiero responder y quiénes son las que están, pero bueno, no son, no son importantes en ese sentido. No son, o sea, pueden, no son urgentes, tampoco son muy importantes o no lo siento así ahora. Y entonces, en ese sentido, creo que es importante decir no, pero decirte no también desde a ti mismo, O sea, decir, eh, cuándo quiero eh, relacionarme con quién y por qué. Y yo creo que ese es como el primer paso, ¿no? Entonces... Eh, no sé, diría eso, diría que, que me parece que decir no es como un reto de toda una vida, sinceramente, o al menos a mí me lo parece, porque incluso cuando crees que, que lo has conseguido, buah, he conseguido decir no. Es mentira, o sea, no te lo creas, es que va a llegar otro momento en tu vida y vas a decir sí por quedar bien, porque todos tenemos ese ego, tenemos ese corazoncito que nos hace querer quedar bien delante de la gente. Entonces, eh, no sé, creo que eso es un trabajo de toda una vida y como ejemplo de cuando no, es voy a decir no, diría este, ¿no? De cuando no he dicho ni no, ni sí, pero que realmente es común decir sí oculto. No, eh, no sé si se ha entendido, <risa> pero bueno. Yo creo que sí. Eh, ahí lo dejo. Vale, Elena, ¿no sí quieres compartir tu, tu experiencia? Sí, bueno, yo quería decir que... A mí decir que no es una cosa que me cuesta mucho, sinceramente, y también me costó asimilarlo. O sea, yo todas las cosas que me proponían decía que sí, y muchas veces yo creo que era por complacer a esa otra persona, decir, joder, han pensado en mí para proponerme algo, y tengo que decir que sí y hacerlo. Y al final, yo creo que lo que me pasaba es que estaba metida en tantas cosas que hacía todo a medias. Entonces, al final, había dicho que sí para complacer a esa persona, pero como no puedo estar en todo, tampoco le complacía. Entonces, eh, yo creo que es una cosa importante y que no todo el mundo sabe decir que no a algo y que hay que aprender a, a relativizar y a priorizar cosas. Y también un poco relacionado con lo que comentabas en otros episodios, eh, decir que sí a cosas que realmente cumplan el propósito que tienes de, de tu vida. ¿no? Cosas que realmente te llenen a ti y no por complacer a otras personas. Y aprender a, eso, a diferenciar que sí y que no y decirlo claramente. No de decir, bueno, ya contestaré, ya... Bueno, ya quedaremos, ¿no? Lo típico de sí, sí, lo vamos hablando y al final es un no, joder, pues dilo ahora mismo, dime que no y ya está, que no pasa nada. Y bueno, yo creo que es importante aprender y que no es fácil. Muy buen punto. Luis, no sé si tienes algo que, que compartir, que añadir. Hmm. Bueno, yo creo que coincidimos todos en que nos gusta decir que sí a todo el mundo y yo lo primero, eh, ha habido varios momentos, sobre todo cuando estaba en la universidad que me empecé a apuntar un montón de cosas, en los que exploté, exploté una vez en concreto, y, y, y me di cuenta de que tenía que aprender a decir que no, tenía que pues, saber qué, qué elegir, ¿no? qué escoger. Y en ese sentido pues, pensaba, pues a lo mejor a largo plazo lo que me pueda aportar más. En esa línea empecé, bueno, empecé con el mundo del de emprendimiento, de leer libros de desarrollo personal, de escuchar a los principales motivadores, oradores, y siempre te dicen, pues... Tienes que hacer cosas que te aporten para el futuro y rodearte de gente eh, que te que te aporte un montón. Al final es un poco egoísta, ¿no? en mi opinión, en algunos sentidos el, el, el eliminar todo... Bueno, egoísta, quizás no, no sea la palabra egoísta, pero que no es, no es lo correcto ¿no? el eliminar de cuajo a todas las personas que no te aporten. ¿no? Entonces, eh, porque a veces no tienes en tu círculo, eso que, que te, te, te comentan los, mora, los oradores de tener a gente crack a tu lado que te, que te está inspirando, si no los hay, pues no los hay, entonces a lo mejor tienes que buscar esas fuentes ajenas en otro lado, y me estoy entre, entre... bueno, me estoy liando entre las palabras, pero bueno, básicamente, lo que quería decir es que empecé a decir que no a muchas cosas, eh, como por ejemplo a, a la diversión, ¿no? Eh, empecé a pensar que eso no me aportaba a largo plazo, y quité algunos planes de mi vida de, de pasármelo bien, y ahora mismo eh, viéndola a largo viéndolo ahora todo me di cuenta de que la vida es equilibrio y que tienes que tener por un lado eh, cosas que te aporten en tu vida profesional, cosas que te aporten en tu vida personal y diversión por otro lado, entonces no puedes eliminar la diversión, entonces en ese sentido yo siempre para elegir, para decir que sí, decir que no, intento buscar ese equilibrio, aunque como a todos los de aquí me parece muy difícil y creo que es un reto que, que todavía tengo pendiente. no Es, es un reto de, de toda una vida para mí y... Mmm, Wow, has dicho un montón de cosas que me han encantado, ¿no? Y yo, yo estaba planteándome el, el juez, si es que, es que, ¿por qué decimos que sí constantemente, ¿no? Y mi punto de vista es eh, porque. Por una parte, porque creo que queremos agradar, o yo el primero. ¿eh? Yo sí que durante una época de mi vida intentaba siempre agradar a todo el mundo. ¿no? Yo creo que por una de mis máscaras que, que tengo, que es el miedo de no sentirme valorado. ¿no? Entonces, por eso pues, intentaba eh, que me valorasen otros. ¿no? Y por otro, el, el miedo a, a, a no sufrir. Y entonces, pues siempre estaba haciendo cosas fuera. ¿no? Y, y voy a hablar de mi caso. Voy a hablar de este caso concreto en el que decía que sí, porque buscaba la felicidad fuera de mí. Y claro, es que esto no es posible porque yo no puedo hacer feliz a nadie ni nadie puede hacerme feliz, sino yo mismo mirando hacia adentro soy el único responsable de ser feliz. Y, y por eso decía que sí. Por ese, yo soy una persona muy hedonista, muy disfrutón. De hecho, la diversión es uno de mis valores, junto con el, el amor y el servicio y el dar. Y, y me daba cuenta que decía que sí constantemente. Yo sea, llegaba a las 12 de la noche a casa y buscaba un plan, ahora no se puede, ¿no? Pero buscaba un plan para irme de copas o ir a hacer algo con los amigos por estar miedo a estar conmigo mismo pero buscaba el constantemente y planes, nuevos planes, nuevos planes, y claro, yo siempre he sido un buscador, pero buscaba en dirección contraria. Y ese es el punto, ¿no? El, el primero aprender a decir que no, y creo que es clave para un emprendedor imparable aprender a decir que no, pero lo segundo y más allá es, una vez que has dicho que sí, sentir cuándo recoger cable. Sentir cuándo decir que no después de decir que sí. Porque nos equivocamos, porque somos humanos. Y entonces, por mucho que tú creas que sí vayas fuera, tu cuerpo habla. Tu cuerpo habla. Entonces tú piensas que sí, pero de repente te dejas de sentir cómodo en este camino. Y es la vida, el universo, diciéndote por aquí no, por aquí no. Entonces, oye, si no nos hemos atrevido a decir que no al principio, cuando lo sintamos, aprendamos a decir que no, a parar. A decir, mira, no me siento bien en este plan, no me siento bien en este proyecto, oye, siento... Terminar, siento ir por otro camino. Muchas veces lo que lo hablamos en otro podcast, ¿no? Eh, queremos ir al punto norte y cuando llegamos al norte con 50 años, después de recibir un montón de piedras, de que se nos caigan piedras encima y tal, de repente decimos, ostras, si yo lo que quería es ir al sur, ¿no? Y es la vida constantemente tirándote piedras diciendo por aquí no, y cada piedra es más grande, hasta que te des en la cabeza. Y puedes llegar haciendo la croqueta, pues llegar se puede. Pero hay un momento en el que la vida te está diciendo que no. Es escuchar esa vida, escuchar ese para qué, y si no has dicho que no al principio, Dilo cuando lo sientas. ¿no? Y aquí terminamos el episodio de aprender a decir que no, no. Piensa, tú estás haciendo las cosas porque lo sientes y te pregunto más allá, ¿tienes cosas tantas urgentes? O no son las cosas urgentes, no eres tú que vives con prisas. Un abrazo y nos vemos en la siguiente.